Refiriéndose a algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano, ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas en cambio el publicano manteniéndose a distancia no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío ten piedad de mí que soy un pecador les aseguro que este último volvió a su casa justificado pero no el primero porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy eh, tal vez sea uno de los evangelios que más, puede, más pueden cuestionar nuestros tiempos. Y no solamente al hablar de, eh, de la comunidad y de la puerta de la Iglesia hacia adentro, de cómo nos podemos nosotros parar frente a las distintas comunidades de las que somos parte, sino también en la vida misma. Es decir, va contrapelo de lo que hoy parece que es lo, que, lo correcto. Hoy lo que importa es ser conocido, ser, ser adorado, ser objeto de culto, el éxito, eh, que todo salga bien, que nada nos salga mal, no, no mostrar nuestros defectos, sino mostrarnos impolutos, perfectos, tener éxito, eh, que nos tengan en cuenta. Efectivamente somos muy blanditos y necesitamos muchas veces de la aprobación de los demás y del aplauso para sentirnos bien. Cuando en realidad nada más lejos de lo que debería ser la vida del cristiano. Por supuesto que estamos llamados a, a sentirnos valorados, queridos y a valorar y a querer a los demás. Pero mi vida como cristiano, como persona... Como ser humano, no tiene que depender del aplauso, la medalla y el beso, sino que tiene que depender de la mirada que Dios tiene sobre mí y que, como dice en otra parte de la palabra, Dios que ve en los secretos, recompensa. Ese es el que a mí me importa, que me mire, que me acepte, que me aplauda. Lo demás es todo pasajero. La fama es una cosa que se va como, como agua entre los dedos, pero hoy parece que todo depende de eso. Por eso creo que está bueno que nos preguntemos cada uno de nosotros cómo nos enfrentamos a esta realidad, porque muchas veces tenemos este gen farisaico que se activa y que terminamos diciendo yo no soy como ellos, no solamente dentro de la propia comunidad como les decía al comienzo, sino la vida, yo no soy como ellos, yo estoy un poquito más allá de ellos, yo no soy ese pecador, yo no soy esta persona que hizo esto. Entonces eso a veces nos da la falsa autoridad de poder ser los dueños de la verdad y de criticar y de ver quién está salvado y quién está sentenciado. Cuando a eso solo le corresponde a Dios, y también, como dice la palabra de Dios en otra parte, en la primera carta de Juan, seremos juzgados desde el amor. Entonces, yo creo que acá la actitud tiene que ser la del publicano, pero no para darnos palo constantemente de lo mal que hacemos las cosas, porque también obviamente que hay cosas buenas en, noso en nosotros y hay otras que deberíamos cambiar y que de eso se trata la vida. Pero sí pararnos frente a la actitud de la humildad, de decir, a ver, eh, mi vida no es para que se me reconozca, sino para entregarla y para ser instrumento para que se reconozca a Dios. Entonces la pregunta es, ¿a través de mi vida muestro a Dios o me muestro a mí mismo? ¿Somos capaces de ser maduros en el camino y de enseñar con nuestras actitudes? ¿Que Dios está presente y que es Él al que le debemos el éxito? ¿O tenemos el síndrome del Hijo Único? Vamos a pedirle al Señor que nos regale esa gracia de poder ser libres sin la necesidad del que nuestra vida camine en función del reconocimiento de los demás, que no deja de ser importante, pero no es imprescindible para seguir adelante. Lo que sí tenemos que tener la necesidad del reconocimiento de Dios, porque es Él el que nos da la gracia para que, a través de nuestra vida, se manifieste su presencia que así sea Amén